Oh está <hbetr authorities> Si, sí, antes de la compra de Free estaban colgados todos de mi huevo oh. hey, No me importa para nada camarada porque la cámara ahora está filmando tu cara Bien te la lo que suelto mi broda Vos querés pararme para pa, pa pa pa pa pa para mi broda Mic Mic al correr camino no lo agarraron antes mucho menos ahora oh. Si sí me voy, si sí me voy, ay ay, si sí es un toy, si sí es un toy Si sí, sí. sí soy hip hop y puro yo te aseguro que nunca voy a tener límite de evolución que no soy de esa secuencia, a mí me gusta graffiti y vagón, soy un león, soy el cabrón, yo soy hip hop, algo distinto, soy el león, yo soy hip hop, yo soy el cabrón, algo distinto, la cara de nene con el pene te la pinto, tengo en el ADN mucho vino tinto, el jacompe que viene me van a ver con su cabeza porque soy el vikingo. Gracias por venir, te mandamos besitos. Ilícito, ¿qué hice yo? Ya no sé, no voy a pensar porque no soy tonto. No hablo de paranoias. El dijo que estaba loco. Oiga, doña, no me juzgue. Todos tenemos nuestros demonios adentro. Seré su mujer roña. Diema. Manos yeah. arriba. Ya, ya, ya. Un intruso te gano que encima incluso lo uso de ir como un buzo buceando cando buscando los recursos retomo el impulso cambio el cursor cuando la frase yo te la pulso vos tenés los demonios internos yo los saco pa' afuera cada vez que pulso ah, esta mierda sobre mí ah, negro yo no quiero tampoco hacer un hit solamente te digo lo que quiero decir no me mires con cara de que no sabes sobre mí dice que me pinta la cara que es un GD, no puede conmigo dice que yo soy un nene que ne por demás rimajes en el n Haciendo que esta mierda sobre el beat Cosa que él no puede ¡Oh! Le duele que rapee como quiero Y cada vez que pongo ritmo que acelero con la ¿Sí? puta sigo siendo que el primero Me deprime que digas que vos rapeas Si no sé nada en el juego ¡Oh! Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha Sabe que perdió la vida ¡Oh! Es demasiado fácil ¡Oh! si me pongo gajo eso que soy nazi, no me cabe todo lo que dicen esos paparazzi, para pa, para esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote, hoy no que distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull FM que y en el quinto, King este soy yo, puto cagón, Volviste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón, una rima de tonelada, nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron, otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme me siento gigante, yo voy adelante, me dicen King que se fue, que se fue, que ya lo maté, ya lo arrebaté Van, ¿dónde estás, hijo de puta? Aquí la rima, ya la te gasté Te pasé, esto que es muy fuerte, tengo frita negro, no te salva la suerte Esto es muy fuerte, soy vos y que y tu verdugo para siempre